Hola diseñadores, bienvenidos a este nuevo video. mi nombre es Laura Páez y soy parte de una comunidad de diseñadores apasionados y atrevidos. Hoy te traigo una reseña de un libro, si quieres empezar en diseño de moda y tal vez estás buscando algo de literatura, es un libro que te recomiendo mucho, así que acompáñame. Bueno, este libro se llama Principios básicos del diseño de moda, es de la editorial Gigi y pues de la sección de moda, esta editorial Gustavo Gili tiene unos libros de diseño muy interesantes, si tienes la oportunidad de pasar por su sitio web mira porque hay muchísimos libros en torno al diseño y la verdad los que tengo me han gustado mucho son libros muy completos este en particular es un libro que si tú estás empezando en diseño de moda o de pronto tienes como esa, ese sueño de decir ¡Ay! algún día me gustaría ser diseñador o estás como comenzando es un libro que te puede venir muy bien porque habla como en general eh, de cómo es el proceso de diseño, de cómo se produce la moda, digamos que no es un libro tan específico en ciertas áreas, pero si estás empezando, si quieres incluso regalárselo a alguien que de pronto le encante el diseño de moda, es una buena opción, realmente fue de los primeros libros que compré hace mucho tiempo y son muy muy buenos, entonces básicamente el contenido pues es así, como toda la parte de investigación y diseño, cómo se hace, cuáles son los tejidos y técnicas principales para la fabricación de prendas. Como te digo, digamos que hace en cada área un trabajo general, es bueno. Pero si ya tú de pronto quisieras investigar más, por ejemplo, bueno, cuáles son las fibras naturales e ir un poquito más al detalle, pues este libro se empieza a quedar corto, ¿no? Pero en general nos da un panorama que es muy, muy bueno. Cómo se construyen las prendas, cómo se podría desarrollar una colección, no te da un paso a paso, sin embargo, sí te dan... Muchos conceptos con los cuales tú puedes comenzar a aprender. Además, es un libro que también es como muy visual. Si te fijas, vas a tener muchas fotos que también como que te van mostrando un poco cómo es la industria, cuáles son las revistas que hay, no, cómo se empieza la investigación. Y además aprendes también qué diseñadores existen porque también nos van mostrando algunas fotografías. Entonces, es muy muy buen libro para cuando estés empezando tenemos fotos de referencia por ejemplo cuando hablamos del cuaderno de ideas o lo que yo llamo eh, la libreta de dibujo o el diario de diseño que son dos conceptos diferentes y bueno te va mostrando cómo son los paneles cuál es como la idealización de los cuerpos algo de historia muy muy por encima conceptos como las siluetas, imágenes nuevamente ya de moda, de pasarela que te pueden también inspirar de alguna manera y que puedes tú como identificarte ¿no? con algunos diseñadores que te gustan, la importancia de los detalles, bueno, de nuevo, todo el tema digamos de portafolio, como te digo, en general es un libro que nos habla de todo el sistema o más bien no el sistema sino el proceso de diseño de moda que podría llevar un, un diseñador aunque no ahonda específicamente en todos los temas, pero sí es una gran generalidad que nos puede ayudar. Yo recomiendo mucho este libro para aquellos que dicen, no, estoy empezando, tal vez no he estudiado diseño de moda y quiero empezar, o estoy empezando mi carrera, o quiero, bueno, quiero también, tal vez soy diseñador y quiero ver algo de cómo se está manejando este tema en general en la industria, entonces también puede ser, bueno, yo en general lo recomiendo como... Más como un libro para principiantes eh, o personas que se quieran inspirar, que quieran saber un poco también cómo se construye la moda, ¿no? Porque puede ser que tú estés acá viendo el video y digas, no, yo no he estudiado, pero me llama mucho la atención el tema. Bueno, también podrías empezar como por este tipo de libros, ¿no? Bueno, recuerda también que tenemos varios tutoriales en laurapaez.com donde también vas a poder aprender de diferentes temas en torno al diseño de moda. Entonces no olvides también ir a la página y consultarlos para que estés ahí al día con eso. Bueno, también hay como el tipo de maquinarias, técnicas de construcción. Obviamente no te enseña el cómo, cómo hacer esto, sino más bien como informativo. ¿Sí? Y bueno, al final también hay una parte muy interesante que tiene que ver con entrevistas. Bueno, habla también un poco de cómo en el sistema se presentan las colecciones, qué suele suceder, cuáles son los eventos que hay a grandes rasgos, pero también en la última parte hay una serie de entrevistas interesantes que le hacen a diseñador o a personas que están en la industria que pueden ser también muy inspiradoras cuando queremos entrar como todo este ámbito del diseño. ¿no? Es bien interesante, entonces te lo recomiendo muchísimo. Recuerda también que a final de este mes vamos a estar teniendo una clase virtual en vivo. Esta clase no va a tener costo, va a ser el 30 de abril. Y vamos a estar hablando de cómo ser diseñador de moda, entonces si quieres puedes dejarme tus preguntas en los comentarios acerca de este tema, cómo ser diseñador de moda, qué te gustaría aprender en este tema o qué te falta para empezar tu carrera como diseñador de moda. Y eh, las inscripciones a esta clase van a estar muy pronto abiertas, entonces debes estar pendiente. Bueno, espero que este libro te sea muy útil. Recuerda que te dejo en los enlaces, en la descripción, un enlace para que puedas comprarlo. Acuérdate que estamos teniendo diferentes eventos presenciales, virtuales, gratuitos y de pago y todos los puedes conocer en laurapaez.com-agenda. Recuerda que allí también tenemos tutoriales y recursos gratuitos y adicionalmente nuestra academia de cursos virtuales. Espero verte en un próximo video y te mando un abrazo. Chao, chao.